Wow, ¿acordáis la noche esa que salió una bruja? Qué locura. Salió una bruja y yo dormí pensando que al día siguiente iba a estar ahí. Pensando que al día siguiente iba a estar ahí ella. ¿Y qué bueno estaba? Eh, Puedo hacer ya... Aquí, aquí me hace yo también una subida y una bajada de agua. Eso seguro. Vale, necesito quitar esto. Necesito antes que nada quitar esto. Y ahora me hace otro pico de piedra. Antes de que la pifie. Si veo que se me va a quedar sin vida este. Antes de poder quitar todo esto. Me hago... Me hago uno nuevo. Porque tengo dos de piedra. Me veo me voy a tener que hacer... Vale, ya está. Me veo que me voy a tener que hacer uno de... De madera. Y no queremos eso. Vale, ya está. Vale, palos. No tenemos palos. Arriba a lo mejor, pero... No voy a subir. No voy a... No voy a perder el tiempo en subir. Vale. Este, este, este. Ahí. Vale. Pues quitamos todo esto. Y esto lo tenemos que poner arriba. Esto lo tenemos que poner arriba ahora. Pero antes que nada necesitamos seguir seguir palando necesitamos seguir palando voy a cogerme uno más de esto para hacerme una nueva pala a lo mejor me hago una zona especial para quitar tierra una zona especial para quitar tierra estaría gracioso vale esto aquí esto por ahora así tampoco es, es tan, tan grande esto, ¿eh? a ver, pero te quiero contar bien 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1, 2 vale a lo mejor lo amplio uno de tierra más para acá Los dos han caído para abajo. Vale. Vamos a subir. A ver. Uno más. Vamos a ampliarlo para, para este lado. Esto aquí. Este ahí. Y este... Tal que así. ¿Vale? <coughs> pues vamos a por tierra. Vamos a por tierra. Eh, vamos a coger... Vamos a venir aquí. Me voy a hacer un... Mega para abajo. Aquí de estos para abajo. Gracioso. Me tapo y me pongo a coger. Tierra. Tierra. Vale. Ponemos todo esto por aquí. Vamos a empezar a subir a los aldeanos. A ver. Esto fuera, esto fuera, esto fuera y esto fuera. Ven, ven para acá, máquina. Mira, aquí tienes todo esto. Ven para allá, corre. M no, hijo puta. Hijo, hijo puta. El ardeano, chiquillo. Cabrón. Vamos a ver. Ahí. ¿Qué yo? Ahí tiene otro. Y la mesa del cartógrafo. Te la vamos a quitar. Y la vamos a poner aquí. Venga, vete para allá. Anda. Lo que puedo hacer también, si no, es empujarlos con agua. Mira A ver Ahí, venga A ver ahora Cómo sale tú de ahí Mira, para arriba uno El primero para arriba ya A ver Sí, exacto, el primero ya está aquí Venga, te voy a poner aquí tu compostador aquí esto y el otro la mesa de cartografía no la he cogido pero si sí la he quitado ¿no? ¿cómo? no entiendo me quito la mesa ah no la mesa de cartografía es que la he dejado aquí vale a ver vamos a, a, a cortar esto ahí Venga, irse para allá. Irse para allá. Vale. Vamos agua, vamos, vamos ahí. Tú no te preocupes, que tú te vas a meter por. A ver, vamos a quitarle esto. Espérate porque se está haciendo de noche. Y eso a mí no me gusta. Ya se ha hecho de noche, se podría decir. Los días aquí duran menos ¿no? o algo. O cómo va la cosa. ¡Eh! No me lo creo. Ahí hay, ahí hay uno de los de, de las llamas. Ten tengo que hablar con ese hombre. Tengo que hablar con ese hombre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, oye, oye, oye, necesito... Esmeralda. Tengo esmeralda. Cuatro esmeraldas. Si sí, tiene... Buasa, es lo que sería genial que tuviera ese hombre. Caña de azúcar. No, si tienes caña de azúcar, eres Dios. Algas y hielo. Caparazón, este. Algas sí que necesito, tío. Pero es que este hombre, este hombre lo voy a necesitar. No lo, es que no lo puedo encerrar aún, tío. La putada. Oye, métete, métete ahí con tu compañero. Vale, pues por lo menos ya sé... Ya por lo menos sé que... Que el aldeano ese viene de vez en cuando. Y eso es genial, porque... Gracias a ese aldeano podemos conseguir caña de azúcar Y con la caña de azúcar no necesitaríamos matar brujas Simplemente cojo la cañita de azúcar Ahí, venga, métete ahí Meterse ahí, hostia Yo, sube Falta el cartógrafo, ¿no? No se quiere meter por qué, ¿porque tiene aquí la mesa de cartografía tú o qué? No, ¿verdad? La mesa esa cartografía Yo no me meto, eso, está, eso sí, está ahí la mesa de cartografía Vale Es que el cartógrafo este le gusta darme problemas Vamos ya para allá Métete ahí cojones Están todos arriba, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué haces ahí? Ah, vale. Vale. Tú, chaval Vale. El cartógrafo, el otro, aquí. Lo que necesito poner ahí es... Ya, ya veo cómo lo hago. ¿El aldeano es ahí aún? No, no sé yo. Y yo necesito a este hombre. Lo que sí necesito es matar tus llama Eso sí lo necesito. Pero por lo menos sé que viene, tío. Es que, que bien, tío. Fuera. Yo tengo que. Este hombre, si lo mato, no. La vuelve, ¿no? Eh, tengo un alga. Las algas como se. Si yo. Si yo pongo como un, un mini ¿no? Creo que la, las algas crecen más. Es decir, si yo hago algo así.. imagínate yo pongo aquí esto así <coughs> no tío me da no igual vale yo hago algo así ahora cojo este de tierra hago hago algo así pongo esto aquí pongo esto aquí y yo que sé lo voy a subir uno más. Por si acaso. Pongo esto aquí. Y pongo esto aquí. Si sí, yo pongo esta alga aquí abajo. Crece, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Y si crece. Esto es un GG porque nos ha rentado muchísimo este hombre. Porque este hombre entonces... Nos ha rentado muchísimo Nos ha traído cosas de océano Nos ha traído tela de cosas tío. Vaya, vaya máquina Y me ha traído caparazones de estos Que los caparazones Caparazón este C, B Vale Sí, es para hacer esto Y para generar un delfín ¿Y el delfín, que te da? El delfín no te da nada. ¿no? Vale. ¿Qué más me da, por cierto, este hombre? Que no... No lo he podido ver todo. ¿Qué más me das? Tinte rojo. tinte rojo no es importante. Uh, esto sí es importante, tío. El hielo. El hielo sí es importante, tío. Lo malo del, la cosa del hielo es que... Mm. El hielo me podría servir para. Es que, ¿cómo, cómo congelo yo? ¿Cómo, cómo congelo yo? Vale, vale, pues ya ese hombre no, no nos sirve para nada más. Aquí tenemos nuestra cosa esta. Que eso se supone que tiene que crecer, ¿no? Por cierto, si yo crecí con polvo de hueso, eso crece. No, ¿verdad? No tiene pinta. No tiene pinta. Y ahí crece, así crece o no crece. Las algas, lo bueno, en plan, para lo que sirven las algas, es para... ¿Cómo sigue, Mami? Mami, ¿cómo estás? Bien, bien. Vale. Vale, lo que estaba diciendo, eh, las algas, lo bueno para lo que sirven es que, por ejemplo, yo ahora como esto, pongo esto aquí, esto aquí, esto, aquí, esto ahí, esto ahí. Vale, esto es, está todo ya igual, vale. Eh, pues sirve para que cuando tú pongas un bloque de agua, si tú pones después algas. Eh, como que el agua se propaga más para arriba ¿sabes? y eso está muy bien porque gracias a eso vamos a poder hacer muchas cosas interesantes vale a ver vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí esto, dejarlo aquí. Eh, esto aquí y esto aquí esto aquí, esto aquí. Vale, yo creo que con esto sí. Vale, un corazón me ha quitado. Mierda esa. Bueno, yo creo que si dejo eso así, debería de... De crecer. Vale, voy a tapar esto. Porque aquí ya no... No voy a tener nada más. yo los aldeanos, ¿esto? ¿Qué hacéis, tío? Ese, ¿qué le pasa? Que estoy por... Vale, ya sé lo que hacéis. Es que, vale, ya se lo voy a hacer. Voy a coger un segundo este agua, poner una marca y hacer así. Ya. ¿Otra más agua quiere para alejarte más? Venga. Realmente está ahora allí dentro, crack? <coughs> vale. Y ahora esto tal que así, vale. Pues, hostia, puede subir por aquí. No me gusta eso, no me gusta. Bueno, así está bien. Eh, aquí no puede salir ningún bicho Porque está iluminado todo Lo que pasa es que ahí abajo Voy a tener que poner eh, Luz Luz Tío este hombre tío de verdad mm. Si tuviera Para más algas Y lo que yo no sabía En plan estaba dudando Y por eso me alegra tanto el ver que este hombre ha llegado, el errante este. Porque no tenía yo mucha idea de si verdaderamente aparecía o no. ¿Qué hace zombi? Oye, espérate, la zona de arriba está ilumina. Mm. No lo está. no lo está y aquí ahora voy a tener que iluminar también tengo que buscar tengo que buscar cosas Una bruja a la vista no hay un aldeano por allí corriendo bueno pues ya estaría